Principales Predicciones de Seguridad y Educación para 2022 Nos encantan las predicciones porque calman nuestros miedos sobre el futuro. Nos fortalecen, evitan que nos desmoronemos, y ayudan a alcanzar nuestras metas. Seguridad Cuando consideramos más de 175 predicciones para 2022 realizadas por 30 empresas globales y bien reconocidas, más del 25% de estas predicciones se concentran en tres cuestiones principales. Ransomware Las pandillas de ransomware han perfeccionado sus modelos de negocio mediante el uso de ransomware como servicio RASS y son más agresivos en las negociaciones al duplicar la amenaza integrando ataques de denegación de servicio distribuido DDOS. La mayor convergencia de la Tecnología de la Información (TI) y la Tecnología Operativa (OT) puede causar más problemas de seguridad y provocar un aumento de los ataques de ransomware si no se siguen medidas de higiene de seguridad adecuada. Supply Chain El mundo aún no se ha recuperado por completo del grave impacto de los devastadores ataques a la cadena de suministro, como el ataque a SolarWinds y el ataque a Casella. Estas mega brechas han demostrado con qué facilidad los actores de amenazas pueden comprometer a cientos de organizaciones una vez que violan con éxito el único eslabón de un supply chain. Teniendo esto en cuenta, la gestión de riesgos de terceros debería ser una de las principales prioridades para las organizaciones en el próximo año. Foul. Se espera que los ciberdelincuentes concentren sus esfuerzos y recursos en encontrar nuevas fallas y debilidades en los entornos de nube establecidos. A medida que las tecnologías nativas de la nube, Kubernetes y los contenedores se generalicen, los responsables de la seguridad tendrán que cambiar su enfoque de las máquinas virtuales a la contenedorización, ya que los aspectos de seguridad son diferentes para ambos. Otras amenazas cruciales de seguridad en la nube a tener en cuenta en 2022 incluyen violaciones de datos, configuraciones incorrectas, secuestro de cuentas en la nube y amenazas internas. Es importante también considerar el riesgo de concentración en un único proveedor de servicios de nube en el caso de indisponibilidad de servicios. Por todo esto, las organizaciones involucradas necesitan fortalecer su resiliencia en la nube. Otras dos predicciones relevantes. Phishing. Esperamos que los mensajes de phishing, dirigidos a través de muchas plataformas de mensajería se dupliquen en 2022. Entonces, los programas de concientización de seguridad serán claves para fortalecer la postura de seguridad de las organizaciones. Privacidad La legislación se acelerará a nivel mundial. Para fines de 2023, Gartner predijo que las leyes de privacidad modernas cubrirán la información personal del 75% de la población mundial. A medida que las organizaciones enfrenten nuevas regulaciones, habrá una gran demanda de recursos enfocados en compliance para ayudar a navegar a través de estas reglamentaciones complejas y cambiantes. Educación Teniendo en cuenta las tendencias actuales de aprendizaje y desarrollo, debemos comprender mejor cómo podemos ayudar a nuestros colaboradores a crecer en su puesto de trabajo en línea que ha sido reconfigurado. Por lo tanto, vale la pena señalar las predicciones para 2022 en este ámbito. Más tiempo y enfoque en el aprendizaje. Muchas organizaciones están implementando el aprendizaje semanal para sus empleados. Algunos incluso tienen sus propias universidades internas, sistemas de gestión de aprendizaje y módulos de capacitación. Otros están externalizando el desarrollo de la formación a empresas que pueden adaptar entrenamientos según lo necesario. Adoptar un enfoque centrado en el aprendiz. El futuro de la educación será liderado por el aprendiz. No existe un enfoque único que sirva para todos, y la hiperpersonalización, habilitados por el análisis de datos y la inteligencia artificial para satisfacer las necesidades únicas de cada colaborador, impulsarán más innovaciones y mejores resultados. Necesitamos personalizar la experiencia de aprendizaje del aprendiz. Esto ayudará a cada colaborador a aprender más rápido, retener mejor la información y aplicar los nuevos conocimientos y habilidades para resolver las tareas diarias. Mayor Uso de Realidad Aumentada, AR, Realidad Virtual, VR, Microaprendizaje y otros métodos de capacitación en línea. Hay una amplia selección de métodos de entrega de capacitación en línea y cada organización puede usar uno o más para fomentar el crecimiento. El microaprendizaje, la gamificación y la capacitación en simulación se utilizan para incorporar, capacitar y mejorar las habilidades y el conocimiento de los colaboradores. LA, R y VR, también están ganando popularidad con el desarrollo de nuevas tecnologías inmersivas. Mayor enfoque de capacitación en ciberseguridad. Este es un tema relativamente nuevo para el que los empleadores están desarrollando capacitación. La ciberseguridad es un tema candente en este momento, ya que la cantidad de ciberataques y e brechas de seguridad han aumentado exponencialmente en los últimos años. La pandemia ha obligado a la mayoría de las empresas a migrar a la escena en línea, lo que brinda a los cibercriminales más oportunidades para encontrar lagunas en la infraestructura de su red. La capacitación en ciberseguridad es una prioridad para las empresas que desean proteger a sus empleados y sus datos, su activo principal. El contenido sigue siendo lo principal. El contenido personalizado, inmersivo y atractivo es la clave para un sistema educativo sólido, ya sea que se trate del surgimiento de un sistema educativo multidisciplinario o de un mayor enfoque en las habilidades para la vida y el bienestar de los colaboradores, un excelente contenido será fundamental para una educación preparada para el futuro. Las organizaciones deben tomar nota de estas predicciones de seguridad y educación para 2022 y más allá para desarrollar una resiliencia cibernética y educativa más sólida y garantizar un entorno digital seguro y propicio para el crecimiento junto a sus clientes, colaboradores y partes interesadas.